Yo me llamo Carmen Estevez y soy de España. Estoy basada aquí en Nueva York y conocí a Troy y ahí juntamos fuerzas para reunir una banda tan peculiar como esta que es Brooklyn Gypsies. Ahí nació todo en 2012. Involves a lot of different influences from the States. She's from Hispania, Takuya's from Japan. The Oud players from Italy. Our Darbuka player tonight is from Istanbul. The members bring to the table. So, like, fuse, global fusion. En un tiempo estuvimos todos juntos en Brooklyn. Esa etapa fue donde realmente nació y crecieron todas las canciones y el estilo del grupo, y se formó así fuerte. Pero luego, bueno, yo me fui para España, Takuya empezó a viajar también mucho a Japón y a tener otras historias cada uno viaja por su cuenta con otros proyectos y entonces es como complicado juntarlos pero cuando nos juntamos pues nada hacemos unos ensayos en el país en el que estemos reafirmamos fuerza y listo yeah it's, it's not it's not easy but it forces you to be flexible a meditation that i have constantly it's like okay this doesn't want to be this it wants to be flexible for it to evolve into something else and we've had many incarnations of brooklyn gypsies you know with a bass player without a bass player with a track With just four people, you know, but it allows us to kind of get the note and music more intimately when you subtract and add, you know. We were in um, Indonesia we were able to headline the Bali Spirit Fest. And that was, a, that was a nice festival for us to be invited to because it brings us to another region and we're able to be exposed to a larger crowd out there. But within this genre, it's global, it really is. It's not just one area, you know? Everybody's kind of really tapping into this gypsy. And when I say gypsy, I'm talking more ancestral or roots. And the dub, the reggae dub is also kind of like an Afro-Gypsy roots that I feel, and it all just mixes really nice. I did a track with Carmen before I started the band called uh, Gypsy Cab. It's like a town car service. You call them up, they're all like Mexican or like South American, just associated with that term la banda tiene mucho potencial y siempre podemos tirar para donde queramos. Cada miembro de la banda tiene un background bien fuerte de hip-hop, muy New York también. Entonces, siempre es muy natural. Nadie, nadie realmente fuerza cómo debe sonar un tema nuevo. Digamos, no hay una regla. Nos describe muy bien el nuevo disco que hemos sacado porque somos muy desobedientes. Para cada uno es algo distinto porque cada uno de nosotros es diferente. Personalmente, Brooklyn Gypsies es mi oportunidad, como ser humano y artista, de poner un mensaje al mundo a través de, sí, a través de la música, que es el lenguaje universal, cuando canto. So, Brooklyn Gypsies is, is our expression of that microcosm, the different nationalities that are here that have to ride the subway together you know it's not like cali where everybody's in a car like it's an opportunity to to express the microcosm that that i live in i've lived in clinton hill brooklyn for 20 years now and i realize when i export this music to the rest of wherever we get invited to it's unique to them you know like they that's this is an experience that not everybody has access to so i almost feel like an ambassador to like bring this vibe wherever we're invited to. And whatever happens, happens, you know. <laughs>